Adelante, COIN presentará tres mociones al Pleno de mañana. La primera hará referencia al transporte público urbano para solicitar al Ayuntamiento que mejore las marquesinas de las paradas con elementos de protección y asientos para los usuarios, información de horarios y líneas y requisitos sanitarios. También propone que se habilite una nueva línea los domingos para el mercado agroalimentario. En primer lugar, para quitar tráfico, eh, ese día, los domingos, que va desde el pueblo, en segundo lugar, para fomentar que más personas de COIN vayan a comprar nuestros productos locales, facilitándolos, sobre todo para personas mayores o que no conducen. ...pero además hay un último objetivo y es eh, intentar impulsar... ...que muchas personas que vienen de fuera a comprar... ...en nuestro mercado local, los domingos... ...suban a visitar nuestro pueblo". Otra de las mociones será sobre la creación de un espacio... ...para el emprendimiento, como oficinas y aulas de formación. "...estos espacios estarían destinados a, sobre todo... ...a profesiones liberales, microempresas de informática... ...o el sector, a la distribución... Por otro lado, el Ayuntamiento de Coim cuenta con espacios disponibles donde con poca inversión y voluntad política podría habilitarse un espacio que aloje varias de estas oficinas. Y por último la formación política pedirá que el Ayuntamiento declare la situación de emergencia climática en Coín para frenar el cambio climático en cuatro líneas de actuación. Una normativa para facilitar la implantación de medidas y movilizar recursos, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una economía local sostenible y proteger el entorno natural. Los ayuntamientos son la entidad más cercana al ciudadano y juegan un papel importante a la hora de informar y concienciar a los ciudadanos. Y, además, tiene competencia en muchos temas que afectan directamente a la ciudadanía. Por eso, y para que no sea una simple declaración de buenas intenciones, presentamos cuatro líneas de acción para abordar el tema.